Hola amigos del canal, en el juego de hoy tenemos que buscar a Hiker, nuestro hermano, se ha perdido. Y dice que tenemos que buscarlo pronto, porque si no podemos sucumbir a los demás elementos. ¿Lo jugamos? A por él. Diciembre de 1994. Mi hermano Ethan ha desaparecido hace 24 horas. Hizo un viaje cerca de la montaña roja Tenía que haber puesto el viernes Fui a la policía local Y dijeron que no tenían Modo de buscarlo Decidí de hacerlo por mi propia mano Pues venga, vamos Aquí estamos Vamos en un coche Y vamos hacia la montaña roja, me imagino Pero de noche Y nevando Venga, pues vamos. La verdad que, bueno, pues el jueguecito está interesante. Vamos aquí en nuestro coche conduciendo como un simulador de coche. Está muy bien hecho. Me recuerda a otros jueguecitos del canal. Y nada, vamos adelante. Aquí se ve algo ya, ¿eh? ¡Ostras! un que casi no lo comemos es <risa> que pitión nos ha dado con toda la razón eh pues yo me había visto esto de aquí a ver vale vale socio pasa por ahí vale voy a parar en la estación a ver si han visto a mi hermano va aquí vale sí eh, exit de car vamos freno de mano y F para usar la linterna. Coño. Qué tétrico. Hostia. Hello. Hola. ¿Qué quieres? Coño. Buenas noches a ti también. Estoy buscando a mi hermano. Se perdió por aquí. Lo cierro. Eh, siento ofenderte. Pero siendo mi problema. Y además no tendrías que acercarte a la gente en este área. Quieres decir, eh, tío, mira tío, trabajo esta tarde. Solo quiero una cerveza e irme a casa. Siento haberte molestado. ¿A ver tú? ¿Qué puedo hacer por usted, hombre? Menos mal. Estoy buscando a mi hermano. Se ha perdido. Desde el viernes lo has visto. ¿Cómo aparenta su hermano? Pues tiene el pelo moreno. Y una altura. Es alto. Y tendríe, tenía una bolsa verde. Déjame un segundo. Mm, sí. Creo que he visto. Hostia, que lo ha visto. Cogió algo de agua y alguna comida. Es, no es la primera vez que se pierde a alguien en este área. Joder. Uf, en la última década hay mucha gente que se ha perdido Hay rumores de que hay gritos extraños Y ruidos raros En los bosques Tenga cuidado pues Sobre todo por la noche La carretera Llega a la montaña Bueno, nos cuenta todo esto Gracias, que venga, que nos vamos No hay que llevarse nada, ¿no? Dios, qué palicadas se han metido Está muy bien que te expliquen el asunto Pero a mí es que me aburre te cuenten de todo ¿Este era nuestro coche? ¿Tenemos que coger el coche o no? No, este es el camino que va a la montaña Vamos para la montaña Uf y de noche a ver bueno pues por ahora nada más que hablar con los de la gasolinera y no han dicho que este el camino que va a la montaña, pues venga se oyen gritos en el bosque, yo estoy siguiendo el camino Mira la nieve cuando la pisamos. Está muy bien hecho. Ahí veo como una luz, ¿verdad? Eh, esta pared... Eh, ¡Joder! ¡Joño! ¿Quién coño eres? Me ha asustado... Oye, tú a mí me ha asustado, cabrón. Mierda. Uf, ¡Joder! Casi me da un ataque al corazón. <risa> ¿Qué quieres? Pues estoy buscando a mi hermano. ¿Lo has visto? No, pep. Bueno, pues ya está, mi tú. Buena suerte con la búsqueda. Yo, ya no sé ni de qué iba al juego. ¿Y ahora dónde estoy? Vamos al camino otra vez. Venga. ¿Pero para arriba o para abajo? ¿Para dónde estaba? Para allá. Que dice que si llevamos una pistola. Y que tengamos cuidado. Dios, qué charla nos ha dado. Menos más que se pueden cortar. Bien, vamos hacia adelante. A ver. Uf, qué caminata. Como salvemos a nuestro hermano, vamos, nos va a tener que invitar a unas vacaciones, ¿eh? Pero es verdad, el juego da un poquillo de repelú ¿eh? Yo no ve... Hace mucho frío oh. No sé lo que dice Voy a echar mi tienda en la carretera O algo así Dios, mis dedos están No, no sé qué es. Ah, es difícil montar la tienda Bueno, pues venga, entramos A la tienda ¿Y ahora qué? Hace frío Pero me estoy durmiendo despacio Estamos durmiendo Hostia, alguien ha gritado No sé si es verdad o me lo he imaginado tengo que chequear, vale, pues venga a lo mejor es mi hermano que ha pedido ayuda ¿la tienda no la recogemos? se ve una luz lejos en el bosque ¿dónde está la luz? allí Y no puede ser mi tienda Corre, corre Esa es la luz, sí ¿eh? Ostras Vamos a oscura, vaya que No Vaya que nos vean Ya, qué sensación más guapa de juego Venga, vamos rápido Que dijo que si tardábamos eh, Podíamos eh, perecer ante otros elementos y no precisamente la nieve ¿eh? me temo Dios, venga, venga, venga, vamos ya estamos llegando pues eso parece, pero vamos desde el grito hasta donde estaba no sé yo Era eh, por donde entro aquí eh, esto es el, la mochila de mi hermano Está vacía, no hay nada Verás tú A ver Vale, es para abrir la puerta Aquí hay una cabaña típica Con los cuernos de cabra de arce Unas cervezas Otros con ornamentas Un cuadro y un generador, una herramienta y gasolina. Pero pues no hay nada más. Aquí, a ver. Pero qué demonio, alguien ha hecho una foto de mi tienda y de mi coche. ¡Ya! ¡Ya, pa! yo! No se limpió con cuchillo, pero ¿qué tiene que ver? ¡Yo! Mi cuerpo nunca fue encontrado. ¡Joder, qué susto! ¡Yo! ¿Puedo? Pues está claro. Ni vamos a encontrar a nuestro hermano ni nos van a encontrar a nosotros. Así que es un juegazo, tío. El juego está para un 10 sobre 10, porque es inmersivo, es bien, está bien hecho, y encima la historia está bien planteada, y nos han matado. Alucinante, 10 sobre 10, me ha encantado. Si les ha gustado, pues ya saben, si no, pues sigan disfrutando del canal. Nos vemos en un próximo juego. Me despido, chao. Y hasta la próxima.